Bienvenidos a las noticias, aquí en nuestra página Noticias de Última Hora y en Noticias Internacionales Mundo. Hoy vamos a ver por qué el Reino Unido no le da credibilidad a una victoria de la Federación en Tierra de Senensky. Les tengo detalles al respecto. Si el presidente de la Federación Rusa viaja a Sudáfrica en agosto, sería arrestado. Les tengo los detalles y el por qué. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa en Moscú sobre el avance de la operación en Ucrania. En Brasil, regularán las redes sociales. Derribado sub-25 de las fuerzas espaciales de Kiev en Gerson. La federación encuentra el drone MQ Reaper del Norte que cayó al Mar Negro. Ya les tengo más detalles. Aumentan tensiones entre la OTAN y el Kremlin. Finlandia asume un acuerdo con el Pentágono para operar tropas estadounidenses en territorio finlandés. Ministerio de la Defensa de Rusia muestra el sistema m 2 en acción. Ejército ucraniano inflige pérdidas al grupo Wagner que sigue sosteniendo duros combates con la Safu por el control de Bakhmut. De otro lado, muchísima atención porque en las últimas horas el general del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, ha dicho que el norte no quiere una guerra con Rusia, pero habla de una posible escalada en Ucrania, dice Mark Milley, desde el norte. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia continuamos con más noticias internacionales. Bueno, muchísima atención porque por parte de Ucrania con respecto a la situación en el frente de Bakhmut, como dicen algunos, asemeja a combates de la Primera Guerra Mundial. El tema es difícil y cambiante en cada momento porque mientras Rusia avanza algunas tropas eh, Wagner desde las AFU infringen bombardeos para reconquistar algunas zonas que de pronto pues, han sido eh, cedidas a los grupos Wagner. En todo caso dicen los expertos que esto es una de desgaste donde tanto ucranianos como rusos están enfrascados sobre todo más eh, los rusos o la agrupación Wagner, no tanto el ejército ruso, que son los que están allí eh, sosteniendo los combates con los ucranianos, desde en la parte ucraniana, sobre todo el principal general de Kiev, Alexander Sinsky, dice que las AFU según el coronel o el general ha destruido en las últimas horas unidades con mayor capacidad de combate del ejército de Rusia en Bakhmut, esto fue lo que dijo el general en las últimas horas, seguimos a a pesar de todos los pronósticos y consejos manteniendo y brindando una oportunidad para que nuestras reservas se preparen nosotros mismos nos estamos preparando para nuevas acciones recordemos que a ciencia cierta el comandante de las fuerzas terrestres de ucrania ha dicho que la batalla y los combates que llevan ya 10 meses por la ciudad ucraniana han adquirido una importancia simbólica para los domatos y se han convertido en el punto de apoyo de una guerra que ha visto pocos cambios en el frente desde finales del 2022 dejando a ambos bandos buscando el avance en la jornada pasada Zirsky ha señalado que las unidades ucranianas echaron a las fuerzas rusas de algunas posiciones de Bakhmut en medio de los duros combates, pero el Wagner ha dicho o ha informado que sus unidades habían avanzado gradualmente en esta zona con la pérdida de 86 de sus unidades. El ejército ucraniano habría lanzado el ataque. Qué poderoso en el norte de Artemiox, donde las Fuerzas Armadas AFU pasaron a la ofensiva de 10 bloques del sector privado. Como resultado, pues eh, lograron algunos avances significativos. prigo sin jefe del Wagner PMC, informó sobre el avance de aviones de ataque rusos a 100 metros de la profundidad de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut, pero esto le costó a la compañía grandes pérdidas entre su personal. Según sin las pérdidas de aviones de ataque rusos han aumentado debido a la escasez de municiones. Hasta la fecha las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen bajo el control el 8% de Bakhmut, según una serie de exposiciones. La expulsión de las tropas ucranianas de la ciudad debería de completarse a mediados del mes pero desde hace mucho tiempo se viene analizando este tema y se vienen entregando informaciones. Lo cierto es que hasta el momento pues eh, son difíciles la situación que se está viviendo allí en Bakhmut y los combates que sostienen los grupos Wagner y el ejército de Ucrania en medio de la operación especial o invasión como la llama desde Occidente y desde Kiev. Washington no quiere una guerra. Con Rusia, pero es posible una escalada en Ucrania, lo dice Mark Milley en las últimas horas. Las consecuencias de un conflicto entre el norte y Rusia, entre la OTAN y Rusia, serían devastadoras para ambas partes, dijo el presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Según TASS, el norte, no buscaría un conflicto con Rusia, pero tienen en cuenta la probabilidad de una escalada del conflicto en Ucrania, dijo en las últimas horas el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, en una entrevista para asuntos exteriores publicada en el sitio web el martes dijo Miley. Creo que a todos les conviene no escalar. Rusia no quiere una guerra con la OTAN o Estados Unidos y la OTAN y Estados Unidos no quiere una guerra con Rusia, por lo tanto es de interés de todo en ese sentido y Ucrania ciertamente no quiere la escalada de la guerra en su territorio, dijo Miley. Al mismo tiempo señala la posibilidad de que una escalada es muy real. Todos los días siempre cualquier acción que tomamos o cualquier acción que vemos que toman los rusos, siempre estamos calculando la posibilidad de una escalada continuó. Las consecuencias del conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia o cualquier de las partes de la otan y rusia sería devastador para ambas partes así que a todos incluso a muchos no les interesa tener una guerra con rusia aseveró el alto mando militar del pentágono en las últimas horas el reino unido en las últimas horas ha encendido el debate en redes al afirmar que descarta que putin se lleve la victoria en ucrania y también afirma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 Un avión su-ucraniano fue derribado sobre la región de Kherson, según lo están informando medios eslavos. Se establece que las AFU intentaron atacar las posiciones del ejército ruso cerca de este asentamiento. Un Manpads lanzado por un caza ruso impactó sobre una de las aeronaves ucranianas. Los hechos se presentaron en dirección a las islas del Niper desde Kizomis. Las aeronaves que acompañaban el Su-25 tuvieron que suspender la misión de ataque contra el ejército ruso. Es la segunda vez durante esta semana que la artillería rusa derriba un avión de ataque que cerca de gerson que intentaba eliminar posiciones de las fuerzas rusas según el comunicado por parte de un comando del ejército ruso apostado en gerson y atención amigos porque se ha vuelto a saber acerca de la suerte de el dron mq Reaper que bueno eh, fue derribado o lo derribó el pentágono allí cerca de la península de crimea cuando hacía una una misión de reconocimiento por esta zona y que fue, bueno, hostigado por dos aviones Su-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que le rociaron combustible y que desde el norte, bueno, indilgaban que habían impactado con la estructura del avión y que por eso habría sido derribado en el mar negro pues en las últimas horas se conoce esta información amigos por parte del de periódico o bueno la cuenta Stargrad en redes sociales en donde hablan que el dron estadounidense que fue derribado en el mar negro se ha convertido en un auténtico regalo dice aquí el diablo de Davo Avia.pro para Rusia y el contexto de la información, según Sargrad, dice que el dron de reconocimiento se ha convertido para los especialistas rusos en, en la oportunidad, ya estando en mano de los especialistas de la federación, en la oportunidad para la investigación y el desarrollo de las tecnologías propias en el campo de los vehículos aéreos no tripulados. Los expertos creen que esta acción o bueno eh, esta estructura del de dron puede ser valioso para el desarrollo de la industria nacional estudiar el diseño y la tecnología del dron estadounidense que puede ayudar a los desarrolladores de la federación a mejorar sus propios desarrollos en el campo de los aviones no tripulados y aumentar la eficacia de las misiones de reconocimiento también dice que el mq 9 Reaper puede proporcionar información importante sobre las tácticas y estrategias de uso de dichos dispositivos por parte de la Fuerza Aérea del Norte y también de interés para las Fuerzas Armadas Rusas. Al mismo tiempo, es probable que este incidente cause preocupación también en el Pentágono, ya que la filtración de tecnologías secretas podría debilitar posiciones militares y capacidades de inteligencia. Según los expertos, y hay interés especial en todo lo que es la parte del relleno, porque son nuevas tecnologías bastante. Bueno, importantes y esto está relacionado con el hecho de que uno de los aeródromos basados en los Reapers Estaría ubicado en el oeste de Polonia, es decir, lejos de la frontera con Rusia De tal manera que no podría obtener ninguna característica de los drones si terminan en la zona Y el alcance de la defensa aérea está en algún lugar de la frontera Dicen los expertos que auguran que es la oportunidad Estando ya el drone MQ Reaper por parte de la federación que utilizarán esta información para avanzar un poco en las tecnologías que estarían utilizando desde el norte para contrarrestarlos es lo que dice el diario avia.pro. pro muchísima atención a lo que se está presentando en las últimas horas y esto pues tiene el debate en redes sociales y ha generado también eh, bueno diversas reacciones en Rusia y tiene que ver con la negociación entre Finlandia que ahora hace parte de la OTAN y el norte en donde le van a permitir a el. Usar el territorio y las bases militares el país nórdico. El gobierno de Finlandia negocia actualmente el acuerdo de defensa que debe implementarse, donde brindará a las Fuerzas Armadas del Norte el derecho a utilizar el territorio y las bases militares finlandesas para el entrenamiento y almacenamiento de material militar, informó el periódico local Helsinki-Sanomat, con referencia al subjefe del Departamento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mikael Antel. Y en la semana pasada participó en la reunión en el marco de dichas negociaciones en Helsinki. De acuerdo con funcionarios de Estados Unidos, este objetivo tiende a fortalecer la disuasión y la defensa de Finlandia a través de la presencia del norte y el posible despliegue anticipado del material de defensa, explicó el funcionario. Lo más importante es que el acuerdo permite una cooperación fluida entre Estados Unidos y Finlandia en todas las situaciones en seguridad y también con poca anticipación también detalló básicamente que las tropas del norte estarían sujetas a su propia legislación por supuesto respetando las normas finlandesas y que el documento no incluye el despliegue de armas nucleares en finlandia actualmente este país finlandés tiene uh, varios acuerdos relacionados con la cooperación en defensa como el llamado acuerdo de la, eh, del país anfitrión con la otan la diferencia es que este tratado es estatal y vinculante y de un alcance más amplio explicó Antel. el acuerdo permite el ingreso de tropas al país, la permanencia en el territorio, el prealmacenamiento de material y posibles inversiones en infraestructura a través de los fondos otorgados por el Congreso de Estados Unidos al Pentágono. Detalló el funcionario también indicó que es demasiado pronto para especular sobre cuáles podrían ser las inversiones del Norte en Finlandia, pero teóricamente podría ser ejemplo la sala de mantenimiento de los F-35. Además, el acuerdo define las instalaciones y las áreas donde se concentraría la cooperación son básicamente las áreas militares y guarniciones detalló en principio que puede haber más de uno pero las discusiones sigan abiertas en ese sentido concluyó el funcionario las negociaciones están a nivel oficial entre las dos naciones la potencia del norte y finlandia y irán hasta el próximo año y después del proyecto de acuerdo pasará a consideración parlamentaria indica el medio hasta la hora que estamos grabando el vídeo aún no había pronunciamiento oficial por parte de el gabinete de joe biden en las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia muestra a través de imágenes un Tor M-2 ruso contra la, la furia de los drones de Kiev. La defensa antiaérea estuvo en acción. Según la información, el Tor M-2 es un sistema de misiles tierra-aire ruso que ha demostrado su valía en las zonas de combate durante la operación de Rusia en Ucrania y un video reciente muestra por qué es tan valioso. Las imágenes que están siendo publicadas por el Ministerio de la Defensa de Rusia muestran cómo la tripulación una de estas máquinas detecta en el aire a un dron Furia de fabricación ucraniana y a partir de ese momento la aeronave no tiene las posibilidades de sostenerse en el aire. Según los datos presentados por el Ministerio de la Defensa de Rusia, este sistema ruso utiliza sistema de tecnología avanzada de radar y control de fuego lo que le permite operar en todas las condiciones climáticas es capaz de alcanzar una amplia gama de objetivos incluidos vehículos aéreos no tripulados bombas guiadas y misiles de crucero la naturaleza del objetivo puede ser cualquiera un blanco móvil aerodinámico tanto de reconocimiento como de ataque ya sea de helicóptero o un avión explican los artilleros rusos de hecho según este comentario de sputnik tras la destrucción filmada el thor m2 destruyó otro dron al que tuvo que interceptar mientras que estaba en movimiento realizando maniobras para evadir el fuego de de respuesta del enemigo el Tor M2 ruso está pensado para repeler a masivos con armas de alta precisión y es el único sistema del mundo capaz de atacar objetivos aéreos en movimiento eficazmente lo que le permitiría cambiar de posición rápidamente y evadir el fuego de respuesta del enemigo de una forma inmediata. Un avión su ucraniano fue derribado sobre la región de Kherson según lo están informando medios eslavos. Se establece que las AFU intentaron atacarlas por las posiciones del ejército ruso cerca de este asentamiento. Un Mampats lanzado por un caza ruso impactó sobre una de las aeronaves.